¿Qué quieren hacer? Entienden todos cómo funciona todo, Porque ahora yo podría empezar a crear una operación, a una operación agregarle un CI, a un CI agregarle un formulario, pero... No sé si van a entender, claro, una operación, bien, sí seguramente, el asistente, puedo decir una AVM simple, por ejemplo, eh, una operación que sea tipo de, y clic en asistente, sí, este asistente nos ayuda a crear un, una pantalla de AVM, de altas, bajas y modificaciones, y nos da tres opciones, una AVM simple, una grilla simple o importar una operación. Tal vez tenemos una operación que queremos importar desde otro proyecto, esa sería la tercera opción. Cuando, si elegimos un ADM simple, le tenemos que decir cómo se va a llamar nuestra operación. Antes que nada quiero mostrarles si hablo el proyecto, importante. Si vieron que yo creé el proyecto, ingresé al editor de todo, a este proyecto que acabamos de crear, y nunca lo abrí. nunca lo ejecuté para ver cómo funciona. Cuando lo intento ejecutar, lo primero que me pide es que defina los parámetros de previsualización. Y me muestra lo que estamos viendo en pantalla. Me sugiero un punto de acceso. Eh, vemos que en perfiles funcionales no hay nada tildado. Lo único que vemos es administrador y no hay nada tildado. Tenemos que tildar ahí para poder ingresar y, le da, y darle guardar. Le di guardar. Esto ya debería estar bien. Pero me sigue entregando. A ver si debería funcionar a todo. <risa> le, di actual, le, le di un refreshpiece al navegador F5 y eh, el JavaScript se dio cuenta de de que ahora está todo bien y este es un proyecto vacío desde el lado del usuario no del desarrollador sino del usuario ¿qué es lo que vería el usuario? nada un menú de inicio y nada más acá podríamos poner el logo de la empresa acá otra vez logo chiquito y acá podríamos ir agregando más menús cada menú de acá arriba todo se llama operación ¿sí? la única operación que tenemos en este momento es la operación inicio claro, que es esta operación que vemos acá ¿eh? Inicio. hay otra que es de autenticación de usuario pero esa no se muestra en el menú y es la que veríamos si quisiéramos entrar al proyecto antes de ingresar cualquier nombre de usuario entonces esas son las dos únicas operaciones si yo creo una nueva operación con el asistente una VM simple para por ejemplo para la tabla tipo de documentos, tipos de documentos le dejo titulado una VM simple le damos siguiente, el asistente nos va a guiar y nos va a crear todas las clases necesarias que que preguntando no, en, qué en qué carpeta, yo quiero guardar las clases que va a tener esta operación ah. los archivos.php, si ¿sí? el nombre que yo ponga acá, se va a crear como una carpeta dentro del proyecto de Toba, este es nuestro proyecto de Toba, adentro de esta carpeta, de la carpeta PHP o sea que, si yo en el asistente le dejo esto que aparece aquí y le doy siguiente. Acá dentro de esta carpeta me va a aparecer una nueva que se va a llamar exactamente como aparece acá Tipos y un bajo de y un bajo de script. Las clases van a tener este anexo en su nombre, al, al final digamos, como post fijo me parece. Vamos a dejar la fuente de datos que definimos, la única que definimos. Y la tabla que vamos a ocupar es la de tipo 2. ¿Vemos que toda ley de la base de datos nos trae lo que está creado en el servidor? No. Acá nosotros estamos. Esto es cómo se va a comportar el TOA, qué le va a permitir hacer o no al usuario de entrada. Ver, si nosotros le decimos que esta no es una clave, o que, que por ejemplo, yo le saco lo obligatorio acá, pero en la base de datos está como obligatorio. Cuando el usuario quiera guardar sin, sin ingresar nada, el TOA va a intentar guardar, la base de datos va a fallar y ahí vamos a tener un problema. Nosotros, si en la base de datos esto está como obligatorio, o sea, no nulo, y lo clave es más como obligatorio, el TOA le va a decir al usuario cuando intente guardar, todo le va a decir al usuario. No me puedes dejar este campo en blanco y no va a intentar guardar en la base de datos. clic guardar, va a una ventanita y le va a decir: No me puedes dejar ah. eh, este campo vacío. Y eso es lo que estamos configurando acá. ¿Cómo se va a comportar el cliente? Si va a mandar o no la petición, si le va a exigir que ingrese o no los datos. Y esta etiqueta es lo que va a ver el usuario cuando esté cargando datos. Fíjense que Cuadro y form están destitados acá Esto quiere decir que el usuario no va a ver esta fila, el, el ID Ni en el cuadro ni en el formulario. Sí. ¿Qué es el cuadro? Eso. El cuadro es la pantalla que se abre apenas abrimos ah. la operación de tipo de documento El cuadro lista todos los, los registros que están guardados en esta tabla Entonces si yo está, está acá, marco esta casilla cuando se abre el cuadro, con todos los datos, se va a ver esta la columna, la columna nombre. Si hubieran más columnas, o sea, si fuera esta la tabla de personas, y que tuviéramos nombres, apellidos, editaríamos todo eso para que el usuario vea en la grilla todos los datos que están acá. Y el form es el campo, en la, en la pantalla de edición, el campo para ingresar, que el usuario pueda ingresar algún dato. El idéntico de documento no. es, es autonumérico, o sea, se, se genera automáticamente nosotros lo usamos internamente, el usuario no necesita cargarlo, por eso no está citado. Claro, el usuario final eh, que estaba usando el sistema no tiene por qué integrarse. Entonces, esto es lo que nos cargó todo, leyendo la base de datos, fíjense que esto lo trajo así todo, está bien. Y después nos permite, en estas dos pestañas, configurar el cuadro y configurar el formulario que va a estar usando el usuario. Le podemos decir si el usuario puede o no eliminar filas de, este, de esta tabla y un mensaje para el cuadro, ¿sí? cuando se abre la operación y le muestra todos los registros que tiene la, la tabla Si la tabla no tiene ningún registro, ¿qué mensaje va a mostrar el cuadro? Eh, por ejemplo podemos poner acá la tabla No existe eh, ningún aquí. tipo de documento registro no sé. Haga clic, eh, seleccione agregar Creo que es de agregar, te aparece el botón para agregar uno nuevo. Con este. Con sí. el asistente, Alexa. Ya no lo tengo. Bueno, para agregar un nuevo clic. Aquí podemos armar un, una consulta de SQL para traer los datos. Al cuadro, ¿sí? hay veces que nosotros preferimos que el usuario vea, por ejemplo, si, si estamos mostrándole eh, los datos de una persona, los datos de las personas registradas en el sistema, cuando nos traiga los datos de la persona, puede que uno de los campos sea sí. el ID de ciudad. Pues nosotros no queremos que el usuario vea el ID de ciudad, sino que queremos hacer un join con otra tabla para que muestre el nombre ciudad. de la ciudad o la nacionalidad del no país. Acá podemos modificar sí. ese select para que traiga. En vez de unir el. ID, el entonces, este CRE es lo que nos va a traer los datos que cargan el cuadro que se ve apenas se abre la operación. Ya repasamos todas las. Ah, no, todos el formulario. En este caso, esto es lo único que nos permite destildar o no este checkbox. Si dejamos de destildado este checkbox, todo va, nos va a mostrar el cuadro apenas se abre la operación, el cuadro con todos los registros, como dijimos recién, y abajo de eso un formulario para ir agregando, modificando, eliminando agregando ¿Sí? y modificando eh, los registros de la tabla si sí, yo tildo esto, cuando se abra la operación me va a mostrar solamente el cuadro y voy a tener que hacer clic en un botón para pasar a, al formulario digamos, y poder cargar datos o modificar datos seleccionando algún registro vamos, vamos a seleccionarlo sí. y ahora sí ya repasamos todas las, todas las pestañas está como queremos y le damos generar la generación fue exitosa dice actualizamos y este por documento, nos muestra esta varita mágica que nos indica que fue creado con el asistente también quiere decir que si yo hago clic acá, puedo modificar usando el asistente algo que me haya equivocado puedo modificar el SQL, puedo destinar este y darle generar de nuevo sí. y vamos a ver quién nos creó, mejor vamos a abrir el proyecto desde cero hoy teníamos solamente inicio acá Ahora que si creé una operación nueva, tengo esa operación acá arriba y vemos lo que nos creó el asistente: un cuadro con los datos, Fíjense que acá están los dos tipos de documentos que había creado. Tengo un botón para editar, si quiero editarlos, y un botón para borrar. Y tengo el botón de agregar. agregar. Si yo borrar los registros, me aparece el mensaje que yo había agregado en el asistente. Si ¿sí? selecciono agregar, le pegué el nombre del botón. Entonces, acá podemos agregar, vemos que nos cambió de, de pantalla y ahora estamos viendo el formulario para ingresar la pues. Yo puedo agregar acá, el sí. DNI, recordar y se agrega el registro. Sí. ¿Cómo? LC, si hay un enter. Sí. sí. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no quería que estén separados en una pantalla de selección y edición el formulario el cuadro? Claro, selecciono acá la varita mágica del asistente, me voy a la pestaña de formulario, de estilo. el checkbook lo voy a generar supuestamente ahora se modificó fíjense que acá ya no están las pantallas separadas volvemos a abrir eh, la aplicación vamos a tipo de documento y acá vemos que tenemos arriba el cuadro y en la misma pantalla abajo el formulario para agregar, para dar de alta digamos o para modificar, si yo quiero modificar el DNI hago clic acá y directamente aparece acá abajo para editar el, el nombre que, que le pusimos, entonces esto es el asistente vemos que funciona y vemos que lo que vos decías hoy, el CN no existe acá, tenemos directamente un dato de relación con la tabla que estamos usando y no tenemos separado lo que es el componente de interfaz del de, eh, componente de negocios, ¿sí? los datos, los modelos y la lógica de negocio no está separada del de, eh, componente visual, de estructuralmente, o sea, para organizarnos no está separado. Eh, vos decías que no pueden hacer eso, no, no les ah, sale. sin ¿sí no,